Gracias, señor presidente. Señorías, de antemano quiero mostrar en representación de nuestro grupo que estamos a favor totalmente de la moción presentada por el Grupo Socialista, porque sencillamente pretende eh, la derogación de una ley que supone una de los, uno de los exponentes más evidentes de las políticas austericidas del Gobierno del Partido Popular. Eh, también estamos de acuerdo con la representante, la senadora del Partido Socialista, que en que esta ley priva, priva de competencias a las entidades locales, privatiza sus servicios, lo que implica pues, un coste económico para los ciudadanos, por los servicios básicos que prestan a los, en los, los ayuntamientos y con una gran merma de calidad de estos servicios hacia los ciudadanos, en tanto que como más adelante se explicará, no se establece control alguno sobre los servicios que prestará o que prestan las iniciativas privadas previstas en esta ley. Eh, las administraciones locales han sido, sin duda alguna, las más perjudicadas por las políticas de austeridad del Gobierno como consecuencia de la aplicación del artículo 135 de la Constitución española, artículo que, recuerdo, fue modificado a instancias tanto del Partido Popular como del PS Partido Socialista. Entonces, aquí creo que falta entonar el mea culpa tanto al Partido Socialista como al Grupo del Popular. Partiendo de este techo, en este grave de contexto de, de, de crisis económica, política y social, eh, era más preciso que nunca apoyar a una Administración cercana y con recursos, como son las corporaciones locales. Pero lejos de hacer esto, el Partido Popular lo que hace es promover una ley, la ley que estamos ahora debatiendo, que supone un recorte competencial sin precedentes, un grave retroceso en los servicios sociales que prestan las Administraciones sociales, eh, locales. La ley, como muchos han recordado, se aprueba con la oposición de todos los partidos políticos. Se aprueba con la política del rodillo del Partido Popular. Eh, se opone todo el mundo, se oponen las Administraciones eh, autonómicas, interponen recursos de inconstitucionalidad, inconstitucionalidad, algunos de los cuales ya se han estimado, aunque sea parcialmente, pero en puntos muy importantes de la ley. También es cierto que 3000 mil municipios dieron la voz de alarma respecto de esta ley y se opusieron frontalmente 3.000 municipios que afectan a más de 16 millones de personas. A esto el Partido Popular hizo caso omiso y aprueba con su mayoría absoluta una ley con estos, con estos parámetros. Eh, como también se ha comentado por eh, la compañera, la senadora del Partido Socialista, los recursos de inconstitucionalidad han anulado importantes artículos, como aquellos que suponen, por ejemplo, la suspensión de las entidades locales que no presentan cuentas, cuentas a las comunidades autónomas. Eh, también prohíben eh, los, los artículos que prohíben a las comunidades atribuir ser, servicios locales de asistencia social y atención primaria como competencias propias locales. También eh, artículos que eh, permiten aprobar los presupuestos a las juntas de gobierno de los, de los ayuntamientos. Es decir, se aprueban, se, el Constitucional ya está entrando en el fondo de, de puntos muy importantes de la ley. Eh, sorprende que ni el Partido Socialista ni, ni el Partido Popular hayan mmm, mencionado eh, un, un objetivo que tenía esta ley, que es muy importante, según el preámbulo de la ley, que era favorecer, garantizar el control financiero y presupuestario y favorecer la iniciativa privada. Eh, pero, en cambio, no se dice que las, únicas, que los, las corporaciones locales son las que menos eh, deuda tienen y han tenido frente a otras Administraciones, como la Administración central lo que llevamos ya 2014, 2015 y 2016, los ayuntamientos presentan superávits. Mucho dinero en superávits. No se dice qué destino hay que darle a este superávit. Por tanto, el objetivo de déficit carece de ningún sentido, pero sí tiene sentido si entendemos que todo debe estar tasado y, y pasado por el rasurado por el artículo 135 de la Constitución. Así sí que lo entendemos. Eh, en cuanto al fomento de la, de la iniciativa privada, es un tema que tampoco nadie ha mencionado. La ley, la ley pretende la privatización externalizando los servicios sociales, pero además sin ningún tipo de control, porque contrariamente a lo que debería ser... Vaya terminando, bueno, señoría. Sí, señoría, termino enseguida. Propone controles férreos, férreos, de muchos tipos para el ejercicio de las competencias por parte de las Administraciones locales, pero no impone ningún tipo de control a las iniciativas privadas, lo cual entendemos que es un disparate jurídico, pero además va a favorecer más que nunca la corrupción, que, por pues, si faltaba poca. Estamos conformes en que se derogue la ley, porque fomenta la privatización de las entidades locales, merma la calidad de los servicios y supone una carga económica para los ciudadanos que, en modo alguno, podemos permitir en estos graves momentos de crisis económica. Muchas gracias. gracias senadora